que la Asociación de Campesinos sin Tierra San Juan Bautista, conjuntamente con delegaciones campesinas de la región nordeste que nos acompañan en el día de hoy, hemos decidido arribar a este local del Instituto Agrario Dominicano y en un documento está contenido eh, la percepción y la visión que nosotros tenemos con relación a la crisis de las instituciones públicas y este local no es una excepción, pues la cantidad de hierba, cómo apartaron una parte ahí que no sabemos a quién se la quieren asignar. Señor licenciado Toribio Emilio, eh, Toribio Olivo, director general del Instituto Agrario Dominicano IAD Ciudad. Eh, vía licenciado Fernando Encarnación, director del IAD en la provincia Duarte, asunto, solicitud de un asentamiento agrario por por Duarte es altamente es altamente con, con, conocido conocido la gran crisis por la cual por la que eh, atraviesa la institución pública y el Instituto Agrario Dominicano no es un no es una excepción ya que para muestra, para muestra, basta ver este local que se encuentra lleno de hierba que parece un almacén abandonado. Un almacén abandonado. <coughs> Tenemos la percepción de que IAD es una, es una plataforma de, ne de negocio de negocio turbo, turbio para lustrar, para lustrar a personas particulares y allegadas a tendencias políticas y con ellos mantener en el abandono y las marginas, y la marginidad a los austeros a los auténticos campesinos y campesinas de vocación agrícola y que necesitan de un pedazo de tierra para trabajarla y conseguir el pan de sus hijos. Ante, la, ante tal nece, ne, negativa, no estamos unificando con otras asociaciones y con, as, y con sectores populares y de la sociedad civil para, organiz, para organizar y planificar las luchas que han de venir para hacer valer nuestro derecho.